es la necesidad también a veces de, de darle, de darle. Un, una solución a algo mira eso es verdad eso si no está relacionado con el arte y también tiene es, que ver no sí es digamos el proceso al que tu mente <risa> eh, le llevas a que mm, resolver sí, eso estaba, sea, siendo... estaba diciendo que tiene que relación con el futuro está. yo ah, me inspiro sobre todo cuando cuando estoy con la gente cuando conozco gente cuando estoy con la gente cuando puedo ayudar a alguien y hacer algo por, de valor por alguien. Bueno, para mí la inspiración quizá es eso que te sale del fondo del alma sin pensar, que te sale de corrido Y que luego ya cuando lo analizas y lo, y lo vuelves a releer, te sirve para algo en la vida. Inspiración es un senti es, para mí es un, es un sentimiento. Y el plasmar Y es... mí la inspiración es eh, cuando... Voy por la calle del día a día y me inspiro en un tema de la actualidad y pues, cuando leo la prensa y porque en mi obra trato de reflejar crónicas y micromundo de lo que está pasando en la sociedad. Es un poco el, el termómetro de, de, de mi trabajo. Fall to watch it in the pacing home was up the last the way it looks from far away makes me wish that I had stayed the way it looks from far away makes me wish